Hoy te traigo la última versión oficial de WhatsApp Plus. Ignora a este Vegeta Nalgón. Específicamente hoy vamos a ver cómo actualizar la versión que tengas de WhatsApp Plus. En este caso yo incluso tengo un tema personalizado que acabo de hacer para demostrarte que actualizar es muy sencillo y además se guarda toda la configuración que tú ya tengas de tu WhatsApp en la versión anterior. En este caso vamos a mostrarte que estamos hablando de una versión anterior. Voy a plus configuraciones, vamos a actualizaciones, ahora historial de cambios de WhatsApp y te voy a mostrar que esta es una versión que tengo, la versión 22.00 de Yesi Mods. Puede ser que tenga la versión 17 de Alex Mods o cualquier otra versión anterior incluso de Yesi Mods. No importa qué desarrollador sea, Yesi Mods o Alex Mods, ambas se actualizan muy fácil a la última versión de Alex Mods. Y para actualizarlo, entramos al sabroso Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, vamos a entrar a mi página web, donde vas a hacer clic... Aquí donde dice descargar WhatsApp Plus e instalar gratis. No te preocupes que esta noticia siempre la voy a dejar anclada para que siempre la encuentres fácilmente. Ahora vamos a bajar hasta este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Aunque más abajo están mis temas personalizados pero eso lo veremos en otro momento. Una vez aquí dentro vamos a ver las últimas versiones de los principales desarrolladores. Como esta de acá que es la última versión de Mods. Aquí abajo está la última versión oficial de Alex Mods. Y hace poco salió una versión beta de Alex Mods que era la versión 18.00. Pero ya la saqué de mi página porque no está operativa, dejó de funcionar. Así que por ahora he dejado la última versión oficial de Alex Mods que es la 17.10. Pero bueno, sin darle más vueltas, vamos a descargar la última versión oficial de Alex Mods. Hacemos clic en este enlace y me lleva a descargar desde Mediafire. Una vez que empieza la descarga, esta puede demorar según la velocidad de internet que tenga tu vecino. Digo, que tengas tú. Así que vamos a adelantar un poquito el video hasta que termine de descargar. Y una vez que termina, hacemos clic sobre la aplicación... Y nos va a preguntar si queremos instalar esta actualización Aquí dice, inclusive reconoce si has tenido una versión de WhatsApp Plus anterior Y te pregunta si la quieres actualizar Así que le vamos a dar clic a instalar Como ves no he borrado nada de mi WhatsApp, no he hecho copia de seguridad, no he hecho nada Solamente descargué y luego ejecutamos al instalador y listo Y ahora solamente le vamos a hacer clic en abrir y ya está y Es más, como ves, inclusive el tema que tenía queda guardado La configuración que le habías dado, los ajustes, los efectos habilitados o no Todo queda exactamente igual Ah, pero tú me dirás, mi querido otaku Al momento de instalar... De Jesse Mods a Alex Mods se puede desconfigurar algo en tu WhatsApp? Pues no te preocupes, porque todos los temas personalizados que te hago son compatibles con ambas versiones de Alex Mods y Jesse Mods. Así que pídeme los temas que quieras. Y no olvides seguirme para estar actualizado.